Dicen que en, la, en el internet este que está mirando. <risa> ¿Estás segura? Que lo comprobemos. Repite. Intenta hacerlo manualmente. Así, pues. Es que está. No puedes. No hay... Se ve que no, la musculatura de la cara, al estar cansada, cansada y todo eso, pues se te cae y. <risa> Se te cae la cara y ya no se ve nada. No hay cara, no hay cara, no hay cara. Mira, mira, mira, aquí cuando Karen se tira un pedo está dando como la cabeza. Que yo no estaba preparada. Te va a decir. Que yo. Que te duermes. Cago la leche, dile un poquito más fuerte que si no no me asusto. Eso está bien. Que te sogas. Cago la Vale, corta. Eso era. 3, 2, Lo tenía que hacer qué te <risa> <risa> está? está buena! ¡Que te está durmiendo! Me <risa> ¡No! ¡Me da la risa, lo ¡Estaba muy bien! <risa> ¿No, ¿Qué ha pasado? ¿Sabe? ¡Me da mucha risa, lo siento! Muy... ¡Que te está durmiendo! <risa> Joder, macho! Es que me vale cortamos mueve a él a <ríe> verle hay no. que la quiero con sí, toda la alma sí. y que no me acuerdo nada más de nada sí, sí, sí, sí, sí, me la estoy inventando vale el mico se ve hay que no sea de esa chiquilla y de su mirada sí, sigue sí, sigue sí, pero <ríe> sigo cortando de <ríe> <ríe> estoy a la risa de la tensión de Eso es lo una... gran <ríe> <ríe> Vale, cortamos. Sí. <laughs>